Encendiéndolo. Cero de ataque en posición No adelante. Parece que está muerto. Punto caliente, Parece que está muerto. Desplegando águila. Punto caliente identificado. El enemigo capturó el punto caliente.